18.000 euros que van a poder decidir los vecinos y vecinas, entidades y diferentes servicios municipales que operan en el territorio. Como decíamos, para nosotros es un motivo de alegría, ya que supone que a partir de ahora vamos a poder enriquecer lo que es la actividad cultural asociativa eh, de carácter lúdico que se está produciendo en el barrio de Torrero, porque de, con estos presupuestos participativos lo que hacemos es enriquecer todas las actividades que se estaban desarrollando a través de las diferentes comisiones.